Wen Stacy se convierte en Carnage En el universo Ultimate, después okay. de la muerte de Gwen A manos de Carnage, Otto Octavius y Ben Rayleigh Comenzaron a crear clones de super soldados Particularmente de Spider-Man En la cual uno de ellos era Wen Stacy A quien también le instruyó sí, una muestra último, de simbionte sí. Carnage Naciendo así Gwen Stacy Pero más tarde dejaría el cuerpo de Wen Tras una lucha con el Venom Ultimate mm. Si sí, ven no la sovió y acá me hace ya no parece mal. Qué raro. Mi sentido arácnido está dormiguiendo. Alguien se acercó a mí. Debe ¿Mm? ser Mainz. Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? Ay. A, a, a, ay, no puede ser. Bueno, si querías llamar mi atención.. Se hubiera podido de otro modo, bueno. No, puta. madre. Años, comis, qué? ¿Qué vas a terminar esa frase? No te Otro modo. Bueno, debe ser Mainz. Espera, ¿Qué, ¿qué es esto? Ay, ah, nada ay, nada. ay, no puede ser. Bueno, si querías llamar mi atención... Sí... Podría podido de otro modo, güey. Ay, güey, me llamó la atención. No te atrevas a terminar esa frase. No te atrevas. Me viene harto. Ok.